Para templar el acero de los santos, Dios le ha permitido a Satanás hacerles guerra con todo poder y prodigios y señales de mentira. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 a 12. Muchos, de fidelidad débil y poco amor a la verdad, quiebran, seducidos por la mentira y los poderes de engaño del inicuo. Pero tenemos la palabra profética del Señor de que unos pocos no quebrarán, permaneciendo fieles hasta su venida. Estos pocos, serán elegidos de idéntica forma a como en una fragua se elige para su salvación el mejor acero. Oremos hermanos para poder ser contados entre el mejor acero y no descartarnos por nuestras impurezas. Porque este mundo ha conocido la misericordia del Señor, pero aún no ha conocido su justicia, y ésta, inexorablemente, llega. Ya viene el Rey de Reyes, ya viene el justo Juez. Ven pronto Señor Jesús.